Entonces, el blog lo claro. vamos a lanzar como con una pila de contenido. Eh, uh -huh. Y estamos ahí trabajando un montón en la parte de, de, del SEO a, a largo.